En Uruguay, los trabajadores de la ciudad Intendencia de Montevideo se declararon en alerta e iniciarán medidas gremiales para denunciar lo que afirman son políticas privatizadoras promovidas por las autoridades municipales. Más detalles con Mateo Grillo. Desde hace años, la relación entre el sindicato de trabajadores de la Intendencia de Montevideo y las autoridades de la ciudad es tirante. Esta vez, la controversia es la aparente privatización de algunos servicios esenciales que propone la Intendencia, que rechaza a los trabajadores y que suele encontrar a los contribuyentes en el medio de un fuego cruzado. Estamos realmente preocupados, vemos que hay una estrategia de la Intendencia que ya está totalmente definida en lo que tiene que ver con la privatización de más servicios del área de limpieza. También este, nos respondió que este, parte del objetivo de esta licitación es este, cubrir los días que nosotros tenemos medidas sindicales. Por eso estaríamos hablando de que van a poner trabajadores contra trabajadores en el momento de una medida sindical. Y nosotros vemos que se ve con horror y se critica lo que tiene que ver con políticas aplicadas en países vecinos y lo que estamos haciendo aquí en Cuentagotas para que no sea tan visible es lo mismo. Desde la Intendencia de Montevideo sostienen que la intención no es privatizar áreas, sino garantizar los servicios esenciales a la población en picos críticos de acumulación de basura, como en las fiestas tradicionales o ante eventos climáticos. Lo que sí estamos planteando hoy, o evaluando, digamos, es la decisión de generar este, con camiones que están fuera de servicio en la Intendencia, alguna alternativa de funcionamiento eh, a través de privados que permitan también compensar ...esta suerte de picos que tenemos. La paralización de actividades por medidas sindicales... ...en el sector limpieza es un fenómeno recurrente... ...que afecta a la limpieza de la ciudad... ...y es resistida por amplios sectores de la población. Según los jerarcas municipales... Lo que se quiere es evitar que los usuarios queden rehenes de la situación. Parte de asegurarle a la ciudadanía el servicio ante cualquier evento adverso. Y evento adverso puede ser un incendio en la disposición final, un evento climático, puede ser un conflicto social y también un conflicto sindical. ¿no? Ahora pensemos un poco, si yo estoy hablando de que un 90% de la recolección seguirá en manos de la intendencia, lo que nosotros vamos a hacer con los privados es mitigar el efecto de que el impacto sea tan grande y de alguna manera resguardar la situación sanitaria de la población. En las últimas horas, la Asociación de Obreros y Empleados Municipales decidió plantear a la Central de Trabajadores la realización de un paro general contra las privatizaciones y además iniciará acciones judiciales contra la Intendencia de Montevideo. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay.